Hola, estamos en Colombia Plast, es su empaque 2018, estamos con Juan Camilo Estefan, director del departamento de sistemas del ICIPC eh, y quien lidera el laboratorio de Internet de las Cosas del Instituto. Buenas tardes Juan Camilo, Juan Camilo queremos que nos comentes eh, qué está presentando el Instituto en el marco del evento. Estamos en este momento presentando bajo la plataforma Spirit, que es una plataforma de investigación conjunta que tenemos con el programa Hoverfit, y bajo esta plataforma eh, la idea es realizar investigación aplicada en diferentes temáticas, en materiales sostenibles, eh, en Internet de las Cosas, en economía circular. Y dentro de esta plataforma tenemos un laboratorio de Internet de las Cosas en el Instituto del Plástico y del Caucho, donde estamos ejecutando proyectos de investigación y hemos desarrollado algunos prototipos, algunas demostraciones. Acá en la feria estamos mostrando uno de ellos, el eh, cual es una computadora inteligente, esta botella inteligente eh, tiene eh, incorporada una serie de tecnologías, de Internet de las Cosas, y eh, eh, la idea es ilustrar bajo una misma botella cómo pueden interactuar estas tecnologías y cómo pueden ayudar a la fidelización con los clientes, al monitoreo de variables y eh, a, a la toma de decisiones como tal. Específicamente la botella que me comentas que están presentando hoy aquí en la feria, eh, ¿qué tecnologías tiene? Esto? La botella en cuestión es esta que podemos ver en este momento. Esta botella eh, tiene diferentes tecnologías. Una de ellas es la tecnología NFC, el cual está en la parte superior y está en la tapa, como podemos ver. Y está pensada, como es de corto alcance, que con un dispositivo móvil podamos hacer toque sobre esa etiqueta y obtener información de esa etiqueta como tal. Entonces, en este caso, el NFC lo estamos ilustrando como una tecnología para poder mostrar la autenticidad de la botella si la botella es auténtica al hacer toques sobre esta etiqueta nos va a mostrar que es auténtica y si no nos va a decir que, que no lo es entonces esto es para evitar el fraude en botellas la tecnología NFC también puede utilizarse con la mezcla de, de sensórica o con la mezcla de otros componentes electrónicos podemos por ejemplo identificar aperturas en la botella y saber si ha sido abierta o no ahora voy a hablar de la tecnología QR que vemos acá, que tal vez es muy conocida entonces en este caso cuando voy a escanear este código QR la botella adicionalmente tiene un sensor de temperatura y por medio de este código QR voy a poder saber en tiempo real la temperatura de la botella y saber su histograma y saber su evolución en el tiempo otra forma de interacción que también hemos eh, ideado para esta demostración también con el código QR, es eh, para fidelizar a los clientes eh, el uso de, de, de bombillas o el uso de, de diodos, diodos LED para iluminar la, la botella, en este caso al esquinar este código QR nos va a enviar a un, a un juego de basquetbol, el juego de basquetbol cuando eh, eh, escogemos el color del, del balón porque el, el, el juego nos lo va a solicitar. Eh, de acuerdo a cuando hagamos una canasta, la botella va a iluminar de acuerdo a ese color. Vuelvo aquí un rosa. Voy a iniciar el jueguito. En el cesto ya vamos a poder apreciar, miren, cómo se enciende la botella de ese color. Por ejemplo, vamos a reiniciar y cambiamos de color. Escoge otro color. Un verde. Un verde, listo. Eso, en Vamos a ver, verde, podemos ver como en, en tiempo real al jugar eh, generamos esta interacción con una botella inteligente y se iluminaría de acuerdo a cómo encestemos el, el, el, el, el balón en la siesta como tal. También es posible usar tecnologías como RFID que nos permite localizar la botella eh, en cualquier momento y podemos saber el número de botellas que hay, por ejemplo en un contenedor o localizarlo para por ejemplo saber si ha sido removido el sitio de exhibición o si ha pasado por los puntos de pago o si ha pasado por los puntos de salida con el fin de llevar registro y saber dónde están las botellas o el empaque o cualquier elemento que queramos pues, como tal, hacer el seguimiento como tal. ¿Estas tecnologías eh, son aplicables a cualquier tipo de material? ¿A cualquier tipo de envase? Bueno, eh, obviamente hay que analizar cada caso eh, pero sí, realmente es muy flexible la tecnología como se puede implementar. Eh, el caso de las señales inalámbricas como son RFID, NFC, pueden de pronto tener un poco de interferencia con, con líquidos. Entonces en líquidos toca mirar un poco, analizar un poco esa parte, pero se puede. Hay, hay soluciones para poder trabajar eh, eh, en líquidos, en los sólidos hay, es poca la interferencia, pero sí, eh, es, es un amplio el espectro en el que podemos trabajar con estas tecnologías.